se pretenda por ejemplo subir un año o dos la edad de jubilación, salen a las calles. ¿Por qué? Porque el pueblo español está profundamente narcotizado, lleva decenios bajo el poder de la pantalla del televisor, bajo el poder de la estupidez congénita y yo creo ya que llegados a este punto, no solamente la situación es esta, sino que pase lo que pase, el español no va a salir a la calle.